¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas los que nos están viendo. Voy a estar eh, ya eh, viendo la posibilidad de poder estar transmitiendo esto eh, para los que nos están siguiendo a través de nuestro grupo de WhatsApp. Eh, como ustedes saben, hoy vamos a estar con la sesión número 2 de Efesios. Espero que tengamos algunos valientes, algunas valientes que nos puedan estar acompañando el día de hoy. Hoy es un día bastante complejo. Y si me esperen un segundito, aquí yo ya estoy entrando a, a Facebook para poder compartir directamente el video para aquellos que nos están viendo a través de, eh, de Celebremos la Recuperación. ¿sí? Creo, creo que ahí ya estoy en vivo a través de eh, sí, del de stream de celebremos la recuperación Déjenme ver eh, No sé si puedo entrar a la Sí, ahí voy a intentar Entrar directamente A la página del video eh, De Facebook Para que pueda transmitir Este link a todos aquellos Que desean estar Comunicándose o viendo directamente Desde acá Bien, eh, les pido un segundito De paciencia Discúlpenme eh, sí, ahí le, le contesto a Mónica Farías Que está preguntando a través del grupo Hola, ¿cómo te va Ingrid? Adelante eh, Sí, yo ya estoy transmitiendo Acá me está me está diciendo Camila Le de que ya está, se está transmitiendo ahí ya les pasé el, el link Para que vayan viendo ¿Cómo le va? Adelante ¿Cómo está? Eh, y lo que voy a hacer algo que había eh, prometido la otra semana es eh, ver si puedo transmitir directamente eh, la clase para que puedan ver a las personas que están acá. Eh, así que, esperen un segundito que yo creo que me va a estar saliendo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Estoy corriendo. Corriendo, ¿no? Sobre todo los eh, martes parece que van sucediendo algunas situaciones que nos van dejando medio eh, medio en falta, ¿no? Y, y necesitamos eh, tener este espacio de, de paz. Saben que hablando de paz y hablando de espacios yo voy a eh, pedir, y ahora vamos a estar haciendo una oración, vamos a esperar un ratito que puedan estar viniendo también, ...los demás eh, pañeros que van a, vamos a estar acá compartiendo. Eh, tenemos a dos personas de nuestro grupo de WhatsApp... ...que están pasando por un momento de salud bastante complicado. Las dos son justamente Ketty. Eh, Ketty Biondi está con una situación... ...no sabemos muy bien de qué eh, se trata, pero está teniendo alguna dificultad en el habla y en, el, en la motricidad fina eh, y bueno eh, en este momento espero que claro espero que le esté viendo algún neurólogo habíamos hablado eh, con Matilde y eh, creo que en este momento la está viendo un neurólogo y hola oh, adelante y Ketty de Buenos Aires también está con un problema de un pozo operatorio que este, la cicatrización no fue del todo efectiva y bueno, está con una situación también de, de, de problemas que no, que, que, que no han salido bien y bueno, me gustaría que nosotros podamos estar orando para que esta situación también se pueda, se pueda estar solucionando. Yo voy a estar transmitiendo a ver si se puede la clase, ¿sí? Eh, y voy a estar sacando la, un segundito voy a estar sacando el audio aquí voy a desactivar el audio voy a bajar todo el audio porque saben lo que sucede es que viendo los videos hora Norma, hora Vero que están en, en, en la transmisión viendo los videos lo que pasa es que solamente se ve mi cara y bueno mi cara no, no, no, no es lo mejor del, de, de, claro, de, esta, de esta sesión y me, preferiría que podamos estar este, un poco más. Ahí voy a ingresar, voy a poner eh, clase, sería esta, este ingreso, a ver cómo lo puedo hacer. Disculpen, no estoy haciendo todo en vivo porque eh, a raíz de lo que está pasando en, la, en, en nuestra provincia estamos teniendo un día de, mucha, eh, de mucho viento. Ahí está, ven, ahí está saliendo... El microfonito. Ahí está. Hola María Laura. Eh, voy a bajar acá el volumen de retorno para que no se escuche también aquí, aquí en. Ahí está. Ahí me parece que ya no se va a escuchar. Y voy a estar. No sé si ustedes están viendo. Sí. Ahí se está viendo. Voy a poner aquí la, la camarita para que se pueda este, transmitir a través de de YouTube, a ver ahí si sí se ve bien, sí, bueno, sí, ahí puse la, la camarita y se está escuchando, creo que eh, se está escuchando directamente la, la clase, ¿sí? Eh, ¿Cómo le va? Y ahí están viendo ustedes los que están viniendo a la clase, así que esto es una, una bendición de que podamos estar compartiendo esta, esta situación. Bueno, voy a tener que ponerle un, un silenciador al, a, al parlantecito de, del, del celular para que no interfiera en el sonido. Ahí te lo voy a poner aquí. Un segundito. Y ahí creo que se cayó el celular y ya no se escucha más nada. Bueno, ahí estamos. Bien. ¿Qué les parece si oramos? Ahí, Hola, Delia. Tenemos algunas personas conectadas en, eh, en vivo, en directo. Y lo bueno es que ahora se ve la clase, que es lo que quería lograr la semana pasada. Y, y bueno, no se pudo lograr, porque si no se, se torna un tanto aburrido solamente ver mi cara y, y el, el, el, el PDF. Pero ¿qué les parece si oramos? Recién le contaba eh, a los que estaban llegando que vamos a estar orando por Ketty Biondi y, y por Ketty de Buenos Aires, eh, dos personas que nos están acompañando en los estudios y que lamentablemente no están en este momento en su mejor estado de salud eh, y que necesitan, en este eh, acompañamiento de oración, eh, ambas necesitan recuperarse de, de problemas eh, de, su, de su salud y de su recuperación. Oramos. Señor, gracias por esta noche, gracias porque somos un cuerpo, somos tu iglesia, somos tus hijos y aquí estamos para pedirte por la salud de Ketty, Ketty Biondi, eh, que en este momento seguramente está siendo atendida por el neurólogo y queremos que vos estés eh, dando sabiduría al médico para que pueda estar eh, atendiendo esta situación y también te pedimos por la salud de Ketty de Buenos Aires, que tiene este posoperatorio, que necesita tu intervención, Señor, para poder eh, tener esa cicatrización correcta, Señor, en esta, en esta situación de, de su recuperación. Señor, oramos por ellas, oramos porque sabemos de que por tu llaga nosotros fuimos curados y oramos, Señor, para que tu mano de poder pueda estar actuando en ellas. Y oramos por aquellos que también están enfermos y no todavía no, no estamos enterados y pedimos que tu mano de sanidad los esté alcanzando. Gracias por todo lo que nos estás dando. Gracias porque sos nuestro Señor. Gracias porque sos el que nos estás dando paz. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Brian, te puedo pedir si podemos cerrar un poquito la puerta para que no entren los sonidos. El microfonito es muy bueno. Este, ¡Adelante! ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¡Qué bueno que llegaste! Ahí el, el que venga que abra la puerta y después que cierre, así podemos este, continuar. Bueno, yo les compartí lo que les había dicho la semana pasada. Les había dicho el día eh, martes que iba a estar... El miércoles compartiendo el PDF y también el video. Y me gustaría indagar un poquitito si hemos podido ver ese video y si hemos podido comenzar a hacer esa sesión 2 del PDF que mandé, que vamos a abocarnos un poquito a eso el día de hoy. ¿Lo pudieron hacer? El PDF sí, El video no lo pudiste ver. No lo pudiste ver. Vos lo viste. Hasta la mitad, Mónica. Sí. ¿Vos? No. Yo No pudiste. Brian tampoco. Bueno, acá Mónica me dice que sí. Eh, yo tengo un temita de pasar el video, eh, que sería lo, lo ideal. Primero porque eh, ustedes no lo van a poder ver, salvo que tengan un teléfono ahí a mano y poder mirarlo, sí, en este momento. Eh, y eh, el otro tema es que este video tiene un copyright. Eh, y si yo paso el video con este copyright a Facebook seguramente que eh, lo que estoy transmitiendo en este momento Facebook seguramente me va a bloquear y no quiero que me bloquee Facebook por eso yo les pido que ustedes puedan verlo eh, porque este, este video está solamente eh, para el alcance de aquellos que tienen un link ¿sí? no está público el video y lo queremos mantener así porque estamos haciendo esta, esta prueba de, de poder transmitir de esta manera. Pero no obstante eso, lo que sí les voy a solicitar es que en esta semana ustedes lo puedan ver. Ahí Mari, María Laura me dice que sí lo vio, Mónica también dice que lo vio. La claro, claro, sí. bueno, no es necesario verlo. Yo, por ejemplo, lo escucho en mi trabajo con un ah, y lo voy escuchando mientras voy haciendo las cosas. Lo que vos decís es que el audio se escucha bien. Perfecto. O sea. Muy rápido, pero sí. Se escucha sí. Bien. Yo creo. Eh, que... Ah, sí, el, el aire acondicionado. El aire acondicionado está no para frío, sino que solamente está sacando la humedad. Está para seco. Eh, si no ponerlo lo que está en 27, ¿no? Fíjate si lo podés poner en 30. Sí. Se escucha bastante bien Sí. Eh, ese audio que ustedes escuchan allí, este, y bueno, felicito a todos los que pudieron ver el video, ese audio y ese video, obviamente que es una traducción, eh, de J. D. Yer, es un pastor maestro eh, de Norteamérica, muy, muy interesante su visión su, eh, sobre eh, Efesios, que no se me corte, ahí está, eh, es explicar un poco lo que va sucediendo en los versículos. Por eso, antes de comenzar a, a desglosar un poco la sesión 2 en en, en nuestro estudio del día de hoy Vamos a leer los versículos Son los versículos 15 al 23 De eh, Efesios O sea eh, Versículos 15 al 23 Y me gustaría Vamos a leerlo en la, en la Reina Valera Yo lo voy a estar leyendo Ustedes leanlo en la versión que eh, Ustedes la tienen allí sí. 15 al 23 ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Quieren buscarlo? ¿Mm? Sí, Efesios 1, perdón, perdón, eh, mi expresión por ahí no fuera correcta. Efesios 1, del 15 al 23, porque habíamos terminado la semana pasada con Efesios 1, 14, ¿sí? Y ahí vamos con el 1, 15, dice, mira qué interesante lo que dice, por esta causa, está hablando Pablo, ¿no? También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,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 y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es los versículos este, en la traducción Reina Valera, esta traducción que para nosotros es tan este, cara a nuestros sentimientos. Y vamos a ir viendo un poquito lo que va diciendo allí el PDF. ¿sí? El PDF nos dice... Empecemos, dice este ahí, ¿no? Y dice: ¿Le ha costado trabajo respirar alguna vez? ¿Ha sufrido de un ataque de asma? ¿Se ha atorado bajo el agua? ¿Le han sacado el aire de un golpe? Cuando finalmente pudo llenar de aire sus pulmones y respirar, ¿qué sintió? Cambió su perspectiva de la respiración, el inhalar y el exhalar de siempre. ¿Por qué? ¿Les pasó alguna vez algo parecido? Sí. ¿Sí? Siempre tuve las dos situaciones. Asma. Sosasmática. Y sos Irregencia y, y no puedo respirar. Y cuando te ganan la asistencia, es como volver, no sé cómo explicarlo. No, sí, sí. no lo voy a olvidar nunca. Y cuando casi me ahogué también. Cuando me sacan del agua. Acá te pasó otra situación. Claro. Que me, me... Diferente al asma. Sí. Casi no, veo cuando me sacaron de un acuerdo, pero cuando volví en sí, como que también la respiración, es como sentir que volvés en la vida, es, es rarísimo. Sí, ¿no? Las dos situaciones son claras. Bien, o sea, complicadas las dos. Las dos. Muy bien. ¿A alguien más le pasó algo parecido? Yo tengo asma. ¿Vos tenés asma? ¿Y a vos también te falta el aire? Sí. Ahora está fuerte. Sí, ¿no? ¿Vos tuviste COVID? Ah. Y después del COVID es como que se te aceleró. Ah, perfecto. ¿Alguien más le pasó? Sí. A vos, sí. Ataques de pánico y te falta el aire. Sí, sí. Pero ya no se sabía. Bien. Ajá Bien, vos me decís que también tenés ataques de pánico Bien, porque estamos hablando No, estamos hablando de cuando te eh, del, ¿Viste? del PDF Cuando comienza dice Si sufrimos ataque de asma, Si nos quedamos eh, atorados bajo el agua O si nos han sacado el aire por un golpe Y obviamente que cambia nuestra perspectiva De lo que es respirar algo que lo hacemos naturalmente o que lo hacemos automáticamente. No lo hacemos pensando, no lo hacemos este, conscientemente, sino que lo hacemos con un, con un hábito este, natural. Y, y obviamente que el oxígeno es primordial en nuestro cuerpo. Sin oxígeno no vivimos. Y bueno, aquí lo que está representando algo parecido a al respirar, a esa necesidad de respirar, es la oración. La oración como una fuente de vida del cristiano. El cristiano tiene a la oración como la respiración. ¿sí? Y si nos falta la oración, obviamente que nos comenzamos a ahogar o nos comienza a suceder eh, situaciones muy, pero muy extrañas. Porque fíjense que el apóstol Pablo acá nos está diciendo que él ora, que él está orando y que está orando de una manera muy, pero muy particular, y está orando por algunas situaciones, y, y está pidiendo a Dios que les esté dando la capacidad a los oyentes. Acá habla de Éfeso, pero recuerden que cuando vimos la introducción, probablemente esto sea toda la región, sea para también para eh, la Odisea, para Filipos, para toda, toda esa región, para toda esa, eh, podríamos llamar a decir, esa provincia, ¿no? Y... Cuando vemos esto, cuando estamos eh, analizando esto, decimos, bueno, aquí Pablo está mostrando algo que a nosotros como mínimo nos llama la atención. ¿sí? Pablo no solamente era el pastor, sino que estaba tomando la, eh, la responsabilidad de orar por aquellos a los que iba, eh, eh, que, que iba hablando o que iba eh, fundando las iglesias, aquellos... A los que él sentía responsable, ¿sí? Bien, en el, el, el, el videíto, ¿vos pudiste ver el videíto? No, no pudiste ver el video. ¿sí? Ahí estamos en una situación este, eh, que me gustaría que después lo veamos. ¿sí? Porque en el video, él hace un pequeño resumen y él pone cuatro ítems principales que divide en esa oración de Pablo. ¿sí? ¿Les parece que la leamos de nuevo? para ver si podemos entender lo que dice eh, el, el autor. Eh, pero él nos dice que, dice, eh, o sea que, resumen en cuatro grandes puntos a la oración de, de Pablo. Dice, por esa causa, por esa causa perdón, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,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 la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremendo lo que dice Pablo acá. Y entonces, como veníamos viendo, ahí J. ayer este pastor o este maestro, está resumiendo. Él dice que Pablo pide por cuatro puntos principales. Y él toma como primer punto principal, no uno que aparece ahí nomás, sino uno que no, no aparece en ese orden, pero él lo va a dar en este orden, como los cuatro puntos. Primero, él dice que Pablo ora por la esperanza. Por la esperanza que tienen que tener los cristianos. Y no cualquier esperanza. No, la esperanza en el valor que tenemos que encontrar eh, para que Dios este, nos pueda dar poder. ¿sí? Y la esperanza en la finalidad del reinado, del reinado de Jesús. ¿Ustedes recuerdan... No sé si ustedes vinieron este, a principio de año, pero recuerdan ustedes que este, el pastor Aníbal dio una palabra y que eh, esa palabra también este, obviamente la había dado eh, el pastor Raida, que es una palabra de oración, obviamente, y una palabra profética para este año. La palabra profética para este año tiene que ver con la esperanza. Y tiene que ver, según el, la óptica de, de Carlos Raida, es un pastor que al cual admiramos muchísimo, tiene una capacidad este, muy notable. Si ustedes quieren pueden ir a, a, a YouTube, y, eh, tiene dos prédicas a principio de año que tiene que ver con la esperanza, se las recomiendo, mírenla. El, eh, esperanza o Palabra Profética Año 2022. Carlos Raida, M-R-A-I-D-A, así con una M al principio. Pero, para que ustedes tengan una, una idea, lo que él dice, que a mí me resultó muy atrapante y muy pertinente para este tiempo, lo que él dice es que nosotros los argentinos, no solo los argentinos, pero él lo habla desde el punto de vista de los argentinos o de los que vivimos en Argentina, estamos en un periodo de desesperanza no tenemos esperanza no solo en el futuro, sino que no tenemos esperanza en el presente. Y al no tener esperanza, lo que nos está pasando es que nos están atacando cada vez más las enfermedades o las dolencias eh, psicosomáticas, eh, psiquiátricas, psicológicas, porque no tenemos esperanza. Nuestros jóvenes, nuestros este, adolescentes, cuando miran hacia el futuro, no ven un futuro en Argentina. No lo ven, o por lo menos gran parte de ellos piensan que su esperanza para poder realizarse tanto familiarmente, económicamente, socialmente e inclusive amorosamente no está dentro de los contornos de nuestro país. Y piensan, o por lo menos esto es lo que nosotros estamos notando, que la salida a su problema parte desde el aeropuerto de Seiza hacia otro lugar. Claro. La salida de su problema parte de ahí. De hecho, es notable cómo la, las embajadas de diferentes países están llenas de solicitudes, llenas de solicitudes de jóvenes y no tan jóvenes argentinos que quieren irse del país, que desean irse del país, porque perdieron la esperanza en lo que sucede aquí. Y esto se, tras, se traduce en diferentes situaciones, se traduce en problemas. Este, domésticos, se traduce en problemas de personas que se sienten encerradas. ¿Por qué nos agarran los ataques de pánico? ¿O por qué tenemos problemas psicológicos? ¿O por qué no podemos dominar ciertos impulsos? Porque no creemos que lo podemos lograr. Sí. ¿No es cierto? El sistema parasimpático. Exactamente, entonces nosotros anulamos justamente lo que Pablo está orando aquí anulamos la esperanza. Y ¿Hemos perdido la sabiduría y por ahí el entendimiento, Obviamente, la fe. ¿La fe es, que la fe es, es Exactamente. Y obviamente tenemos muchísimos este, argumentos como para poder perder la fe. Y muchísimos argumentos para perder la esperanza. Y decimos, bueno, pero me falló fulano, me falló mengano, me falló aquel, me falló aquella, este, eh, confié y, y, y salí mal, y perdemos la esperanza. Pablo está orando aquí, yo diría que proféticamente está orando, obviamente para la región de todo Éfeso, pero está orando para nosotros hoy en día. Y él está orando para vos y para mí, para que ni vos ni yo decaigamos en la esperanza. Y por eso me pareció muy pertinente este estudio de Éfeso, y cuando estaba mirando esto digo, Señor, es como que todos los... los este, eh, las piezas de este gran puzzle o de este gran rompecabezas se comienzan a, a, a unir y comenzamos a ver algo maravilloso. Entonces nos miramos y decimos a ver qué es lo que eh, vamos acá, ¿sí? o, o qué es lo que estamos viendo acá. Si ustedes miran ahí en, el, en los versículos 15 y 16, hay como un pequeño relato. ¿sí? Fíjense ese pequeño relato que dice ahí, los versículos 15 al 16. ¿eh? Si los leemos, dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Exactamente. Él comienza a orar y dice, bueno, yo este, no ceso de dar gracias por ustedes en mi oración. ¿Ah? Y entonces ahí comienza a dar algunos, eh, algunas acciones. Fíjate, él nos resume ahí en, el, en este PDF, lo tienen el PDF, ¿Lo, lo pueden leer, estamos en la página 2 del PDF de, de esta semana, y dice, este, puede hacer algo como esto, dice, en, en el orden de lo que pasa en estos versículos. Vinieron a la fe en el, en el Señor Jesús, mostraron amor por todo el pueblo de Dios, Pablo escuchó de esta fe de estos hermanos, comienza a dar gracias por ellos, gracias, perdón, por ellos, los recuerda en sus oraciones y él no deja de orar. ¿Ustedes tienen alguna persona de confianza? ¿Sí? Llámese este, eh, mamá, papá, abuela, abuelo, eh, o personas de confianza, líderes, o eh, eh, personas que están... Este, eh, orando por ustedes, ¿y ustedes saben que esas personas oran por ustedes? ¿Las sí. tienen? Sí. sí Salvador me dice, mm, no ni sé, ni idea. ni idea tiene Salvador, ¿sí? Algunos no tienen idea, algunos sí, algunos me dicen que no. Bueno, Pablo está diciendo, muchachos, chicas, yo me despierto a orar por ustedes. Ahora, imagínate eso si no lo tenés, porque los que lo tenemos, llega un momento en que es eh, casi como que no lo apreciamos. Ahora, ¿cuándo lo comenzamos a apreciar? Cuando nosotros nos transformamos en los que oramos por otros. Y ahí decimos, ¡ay, qué trabajo que estuvo haciendo mi mamá, mi abuela, mi tía, estos hermanos! ¿sí? ¿Sabés lo que...? Eh, lo, lo, lo hermoso que podemos tener nosotros dentro de lo, del cuerpo de Cristo es que sabemos que van a haber hermanos, hermanas, que van a estar orando por nosotros. Es más, te digo, tenemos guerreras y guerreros de oración dentro de cada congregación. Hay guerreros de oración, hay guerreras que se levantan temprano a la mañana o se acuestan tarde a la noche o se quedan a la siesta orando por vos, por mí. Y yo te animo, si no tenés a un familiar o si no tenés este, a una persona de referencia, a que busques a una de estas personas de oración. Las hay, hay muchísimas. ¿sí? Suelen ser a veces las personas este, que no tienen tantas responsabilidades laborales. Intercesor. Intercesores. ¿sí? Pablo era un intercesor. ¿Y por qué te pido que lo puedas estar haciendo? Bueno... Ustedes saben que en, en mi caso yo también estoy trabajando con Celebremos la Recuperación y siempre estamos buscando el mentorío para que vos tengas una mentora, un mentor en la fe. Alguien que pueda estar orando por vos, alguien al que vos les puedas estar contando. ¿sí? En mi caso siempre fue obviamente mi mamá, pero también fue mi abuela. Y mi abuela oró muchísimos años por mí y hoy yo tengo a mi mamá que sigue orando por mí, tengo mis tíos que siguen orando por mí, y yo me estoy transformando en un intercesor por mis hijos, por mis nietos, por personas a las que estoy mentoreando y oro. Y, y este respaldo de oración, muchas veces uno no lo termina de, de, de dimensionar, y lo comenzamos a dimensionar, por ejemplo, en esto, decimos, wow hay personas que están orando por mí y están intercediendo en el momento que yo estoy necesitando. Por eso nosotros comenzamos a hacer una red, ¿viste que se habla de las redes de intercomunicación, de, de, eh, de, bueno, de, de, de búsqueda de, de, de objetivos comunes? Se arma una red de oración y nosotros comenzamos a orar los unos por los otros. Pablo le estaba diciendo, este es el camino. O sea, más allá del objetivo de la oración en sí, la, el, el modelo de intercesión es parte de nuestra vida cristiana, es parte de tu vida. Si no tenés un intercesor, una intercesora, un guerrero, una guerrera de oración, búscate uno, hay muchos, hay muchos. Y, y, y pueden ser tus líderes, pueden ser... Este, personas por ahí a las que tenés que arrimarte y decir ¿ustedes saben que nosotros tenemos dentro de la iglesia un ministerio de intercesión? no ¿no lo saben? No. bueno yo les doy este nombre guárdenlo y acérquense a esta persona se llama Sandra Garro busquen a Sandra Garro ella es la responsable de intercesión de este ministerio de oración de la iglesia acudan a ella y digan necesito Oración. Necesito que alguien me cubra la oración. Acudan, porque saben que los intercesores no van a dejar de orar. Nosotros, como, como celebremos la recuperación, los líderes, mañana, los miércoles, ya este año hemos dispuesto así, los miércoles nos sumamos al momento de oración. Todos los miércoles a las 19 horas hay un momento de oración aquí en la iglesia, a cargo de Sandra, que está intercediendo por todos los ministerios de la Iglesia ¿sí? a las 19 horas y nosotros como celebremos la recuperación todo el equipo de liderazgo mañana nos unimos en, en, en ayuno y en oración para sumarnos a la intercesión de la Iglesia por eso, fíjate lo que Pablo le estaba dando acá Pablo estaba diciendo esta es una llave, esta es un arma esta es una estrategia para lograr que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Y fíjense que no les dice, bueno, armen sus equipos de intercesores, armen sus este, eh, guerreros de oración, armen sus grupos. No. ¿Qué dice Pablo? Yo estoy orando por ustedes. ¿Sí? Por esta causa no ceso de orar y de dar gracias por ustedes. Se pone al frente. Lo mejor que podemos hacer como líderes, ¿vos sabés que vos sos un líder? ¿Sabías eso? ¿Que sos una líder? Vos decís, no, yo, una líder, un líder, yo, sí. Porque vos sos un líder, vos estás liderando, ¿a quién me decís vos? Estás liderando a las personas que te están rodeando. Todos estamos liderando. Y todos estamos marcando camino. Y todos estamos haciendo brecha. Todos. Por eso vos, yo y cada uno de los que estamos en esta situación, necesitamos oración. ¿Sí? ¿Vos necesitas oración? Yo las dos manos y los dos pies levanto. Necesito oración. Necesito que me respalden. Acá hace una pregunta, dice, ¿cómo cambia la forma en que ve la oración de Pablo al apreciarla como una historia. ¿Cómo afectaría la manera en la que oras y sus oraciones fueran como una historia? A veces pensamos que la oración es algo parecido a lo que en un momento Jesús dijo que no debía ser. A veces pensamos que la oración es una repetición o una manera de hablar con Dios, este, un, eh, como un protocolo eh, y, y, y con diferentes... Eh, argumentos como que yo tengo que argumentar con Dios y acá me cuenta como si fuera una historia como que está hablando nada más entonces cuando me pongo a orar cuando vos te pones a orar ¿qué tal si nos sacamos los prejuicios y comenzamos a hablar con Dios como si estuviéramos hablando como un amigo? ¿qué tal si me saco un poquito esa eh, a ver, no digo eh, reverencia no, no, o irreverencia, no, no, no, no no estoy diciendo eso te estoy diciendo que nos quitemos un poco ese peso y comencemos a hablar con Dios. Por ejemplo, en este momento, este, antes de venir para acá me enteré eh, de, de estas dos eh, Ketty, estas dos este, guerreras de oración, las dos, que en este momento están necesitando de nuestra oración. Y ya me puse a orar. Y yo te, te dejo a vos para que vos te pongas a orar. Ahora, puedo orar de muchas maneras, ¿sí? ¿Cómo puedo orar? Me puedo arrodillar, puedo tener un momento de oración, puedo poner música, puedo decir, bueno, voy a estar orando, o puedo decir, Señor, en este momento comienzo a interceder. Padre, tocalas. Eh, padre, eh, hay tu mano de sanidad sobre ellas. Te pido, vos sabés que son tus hijas? vos sabés que te han servido mucho tiempo, sabés que eh, se han levantado de madrugada tantas veces para orar por otras personas. Este es el momento de nosotros orar por ellas. Y oramos, oramos Señor para que eh, quites toda eh, enfermedad, quite toda infección de, de, de, de, esa, de ese posoperatorio para Ketty de Buenos Aires. Eh, dale sabiduría al médico, recién estaba orando, decía Señor, dale sabiduría al neurólogo que la está atendiendo en este momento, que la está atendiendo con un sobreturno. Yo te estoy contando una historia y mientras estoy orando o no. Y vos fíjate que es más fácil orar así o no. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo. O sea, Pablo me estaba mostrando un camino de oración mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Menos estructurado, menos este, complicado y mucho más directo. Y orando por esa persona, ¿sí? Es más, si te pregunto a vos, me vas a dar, seguramente, si nos ponemos a indagar un poquito, muchísimos motivos de oración. Porque cada uno de nosotros tiene motivo de oración, ¿o no? Estamos pidiendo cosas a Dios. Bueno, esos motivos de oración son los que tenemos que presentarle a Dios. Mirá este, cómo podría ser una manera de, eh, eh, de, de entender o de comprender lo que estaba pasando acá. Dice, ahí abajo de todo en el, en el PDF, en esta segunda página, dice, la fe genuina normalmente es seguida de una efusión de amor. No sé si te pasa a vos, pero cuando vos tenés un Toque del Señor y comenzás a reactivar tu fe, no solo se reactiva tu fe, sino que se reactiva tu amor y comenzás a amar a otras personas. Por eso Pablo decía: Yo puedo orar por ustedes porque el Señor me está dando a mí. Y Pablo estaba atento al desarrollo espiritual de la gente que estaba a su cuidado. Pues o sea, es Qué grande, Pablo, qué bueno que Dios lo usa. Ahora, ¿vos sabéis que vos también tenés gente a tu cuidado? ¿Cómo? ¿Gente a mi cuidado? Sí tenés gente a tu cuidado, ¿Sí? los que somos eh, padres, madres, tías, tíos, tenemos gente a nuestro cuidado. Y los que estamos frente a, a, a diferentes eh, actividades, tenemos gente a, a, a nuestro cuidado. Los, vos sos hermano, eh, pariente de alguien o no, hijo o hija de alguien. Esas personas, de alguna manera, están a tu cuidado y también cuidan de vos y vos sos responsable o no sos responsable sobre esas personas Dios no te va a pedir este, eh, qué hiciste con eh, los niños de, de, de Ucrania no te lo va a pedir ¿sí? eso va a correr por cuenta de otros pero te va a pedir por los que están a tu cuidado por los que tenés vos tus hijos tus hermanos ¿Tus tu personas? ¿O no tenés personas? ¿Tenés personas ahí al lado tuyo? Por eso tenés que orar. Y a eso tenés que liderar. Vos si no, pero no quieren saber nada del Señor. En este momento, por ahí. Pero oramos. ¿Sí? Y, y, y le vamos a pedir al Señor que nos renueve el amor. Y, y dice, este aunque Pablo había contribuido a su conocimiento espiritual... Su respuesta no fue de orgullo o vanagloria, sino de agradecimiento a Dios. Fíjense que Pablo podía haber dicho, bueno, pero yo les enseñé y yo estuve sobre ustedes. Eh, no, ¿y qué hace Pablo? Dice, no, yo le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Sí? Y obviamente que Pablo acá nos muestra un hábito que no era eh, esporádico eh, ni, ni, ni, ni, ni y espaciado en el tiempo, sino que era un hábito regular de oración. Pablo oraba y obviamente que la oración va a tener un efecto en la continuidad. La oración tiene efecto en la continuidad. Tu oración tiene efecto. ¿Vos sabés que una de esas tantas mañanas que, que estaba con allá en, en Chaco con, con mi gente, eh, ahí me dice Norma que está orando por su mejor amiga, qué bueno, qué bueno. Eh, estaba, estábamos caminando hacia la casa de mi abuela, mi abuela vivía, de, nuestro, de nuestra casa vivía como a unas 20 cuadras, y estábamos caminando, y estaba caminando con mi mamá y con mi tía, y ellas estaban hablando de la oración, y yo como siempre no decía nada, porque aparte de mi timidez, en ese momento los niños no podíamos hablar mucho cuando los mayores hablaban, así que yo solamente iba escuchando y ellos estaban hablando de, de un caso de alguien por la que estaban orando y estaban en, en, en un pequeño debate, ¿no? Estaban hablando de este, cómo Dios mueve su mano a través de la oración. Y, obviamente, estaban en el debate del libre albedrío y si Dios iba a hacer o no. Y, finalmente, ya llegando a la casa de mi abuela, porque este debate se dio por 20 cuadras, más o menos, hablando entre ellas, Llegando a la casa de mi abuela, las dos se pusieron de acuerdo y dijeron, aunque no pase nada, tenemos que seguir orando. Y se pusieron de acuerdo y eso a mí me quedó, me quedó hasta el día de hoy, que aunque no pase nada, o aunque aparentemente no pase nada, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando. Porque yo no sé en qué momento el milagro va a ocurrir. Yo no lo sé. Y yo tengo que seguir orando. Y eso me quedó a mí patente porque digo, sí, Señor, el milagro en algún momento va a ocurrir. Y Dios me demostró muchísimas veces que el milagro ocurre en su momento perfecto, no en lo que yo estoy pidiendo, pero ocurre. Entonces, mi responsabilidad no es que se produzca el milagro. Mi responsabilidad es orar para que ese milagro se produzca. En el momento que Dios quiera lo hará, pero mi responsabilidad es orar. Y entonces lo que Pablo entendía es que esta oración iba a producir algo. Pablo lo entendía de una manera maravillosa, ¿no? Y ahí nos dice este, en el versículo 17, fíjate el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de él. Qué tremendo lo que está diciendo acá Pablo, ¿no? Pablo está diciendo, yo estoy orando para que el Dios le esté, el Dios de toda sabiduría, el Dios de toda gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Yo digo, Señor, yo necesito sabiduría y revelación en el conocimiento de él. ¿Sabes lo que es revelación? Bueno, sabiduría más o menos entendemos, ¿no? Pero ¿sabes lo que es revelación? Es muy interesante esa palabra, ¿no? ¿Qué sería revelación? Revelación es como eh, que el Espíritu Santo le muestra o le pone el sentir de lo que la persona necesita o está pasando. Bueno, mira. Es como que te dicen oh, algo. Alguna, alguna? Sabía o algo que no puedes entender, o lo que está en tu cabeza, que claro, que que hacer, el pero también el espíritu de revelación, y es el espíritu que acompañó a Jesús. Bien, mira, te lo voy a graficar con algo que para ustedes, para nosotros que somos un poquito más grandes, no es tan este, desconocido, pero para ustedes sí. Ustedes saben que las fotos digitales no son tan, este, eh, tan viejas. Sabían eso, ¿no? Que las fotos antes las fotos no eran digitales. ¿Sabían cómo se sacaban antes las fotos? ¿Sí? Se sacaban con unos rollos. ¿No? ¿Se acuerdan que se sacaban con unos rollos? Entonces vos tenías que comprar el rollo, el rollo le salía unos pesos. ¿eh? El rollo la te salía unos cuantos pesos. Y, por ejemplo, nosotros que éramos bastante poco, poco pudientes para unas vacaciones podíamos comprar, en el mejor de los casos, un rollo de 36, ¿no? De 36, porque venían de 12, de 24 y de 36. Entonces, vos te compras unas de 36 para todas las vacaciones, ¿eh? para todos esos 15 días o, o 20, los que te iban, para todos, 36 fotos. Imagínate, hoy se si sacan fotos, 5 fotos, 6 fotos, 7, no, esta no, esta no, esta no. Bueno, nosotros podíamos... 36, nada más, ¿no? Entonces vos sacabas esas fotos y esas fotos iban quedando en un negativo, que era ese rollo, el rollo era el negativo, y ahí era como que se imprimían las fotos en ese negativo, y para que vos puedas ver las fotografías tenías que revelarlas, y ahí viene la palabra revelación. O sea, cuando vos veías el negativo, el negativo te mostraba una imagen, pero no veías ni los colores ni este, eh, la, la calidad, y bueno, te llevaba unos chascos tremendos a veces porque las fotos salían desenfocadas, o te salían mitad de cara, o le cortaban las piernas, este, el paisaje se veía demasiado lejos, y, y vos esperabas hasta poder revelar las fotos. El Señor quiere que nosotros tengamos ese espíritu de revelación. Hoy para nosotros la revelación es algo automático, Hoy sacás la foto y mirás ahí en el celular y así, saber me gusta, no me gusta, pum, la cambio. Pero el Señor quiere que vos tengas ese espíritu de revelación cuando nadie más tiene fotos digitales. Y cuando todos están confiando en las fotos de, este, eh, de los rollos y que vos las puedas ver. O sea, que vos veas antes que otros las cosas. Esa es la revelación la revelación que vos puedas estar viendo antes, y Dios te va a ir mostrando. ¿Puede ser el mismo espíritu de don de revelación? Claro. Don de discernimiento. De discernimiento de, de espíritus, de revelación. Es un... Fíjate, vos imaginate lo que sería este, nuestras vidas si dejamos que el poder del Espíritu Santo comience a actuar en nosotros y que Dios nos vaya revelando anticipadamente cosas. No quisiera saber vos cosas que van o, o, o, o que estás viendo, decís, esto que está pasando va a llevar a esto otro. Esa sabiduría, esa revelación de parte de Dios, porque Dios te está diciendo, a vos te estoy mostrando, a vos te estoy revelando, a vos te estoy dejando que lo veas antes. Wow, vos decís, ay Dios, la cantidad de problemas que se pueden evitar. A veces son duras. Muy duras. Me reveló lo que iba a pasar y como que fue duro. vos dijiste, ay no, no claro, quiero que pase esto. es Que yo oraba como mi milagro. Y Dios te dijo que no. Y Dios me mostró que el un milagro. pero en ese momento no lo entendí. Es duro, es no lo entendí. Duro. Durísimo. Como hay otras que son buenísimas. Sí, sí. Pero esa en particular fue la que... Aún así, es preferible saber. Sí. Aún que sea duro, es preferible saber, porque uno se va anticipando. ¿Qué querías decir? Si sí, el Espíritu Santo les está mostrando es porque Él está avisándonos, porque Él nos quiere ayudar, es nuestro ayudador, nuestro protector, entonces nos está como ayudando y como que diciéndonos. Pero es ese Espíritu de revelación, no. Son las da, el espíritu, el Ojo, y el... estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando del don de discernimiento de espíritus y acá estamos hablando de la sabiduría y la revelación de Dios. Yo voy a contar algo que me pasó a mí en el 2014, en el momento del Mundial de Argentina y, bueno, y todo lo demás. En el 2014, el primero de enero del 2014, yo tuve un sueño y yo me levanté de ese sueño sabiendo que tenía que despedir a mi papá, que mi papá iba a partir con el Señor. Yo tuve ese sueño, lo hablé con Fernanda, y le dije, mira, esto es lo que acabo de soñar y creo que esto es de parte de Dios. Y Fernanda me dijo, no, pero tranquilo, dice, fíjate, oralo. Sí, lo voy a orar y lo voy a tener. Justo, justo, justo antes de que comience el Mundial, antes de que comience el mundial, vieron ese viernes que el partido inaugural iba a comenzar, o estaba como comenzó el partido inaugural, mi papá lo internaron. Y cuando lo internaron, cuando me contaron, lo internaron, este, yo supe automáticamente que era el, el momento de la despedida. Duró eh, un tiempo más y él terminó falliendo el eh, 4 de agosto del 2014. Yo sabía que ese tiempo era un tiempo de despedida. Y le avisé le dije, Fernanda, esto es lo que Dios me mostró, esto es lo que va a pasar. Y me dice, bueno, si Dios mostró, no podemos hacer nada, oramos y acompañamos. Y yo me fui y estuve, eh, porque él falleció en, en, en Chaco, allá en Corrientes, eh, porque lo, lo tenían en Corrientes, pero bueno, terminó de hacerse ese pelio en, en Chaco. Yo me fui todo ese tiempo preparando a mi familia diciendo, papá, parte con el Señor. No, que sí, bueno, oramos, sí, vamos a orar por los milagros, pero papá parte con el Señor. Terminó partiendo con el Señor. ¿sí? Yo después, después, al tiempo, pude procesar el duelo. En ese momento no procesé el duelo. En ese momento tuve que estar fuerte para ayudar a mi mamá, a mis hermanos, a me tuve que hacer cargo este, de, de, de, de coordinar todo, el sepelio, bueno, todo. Eh, tuve que, eh, y después al tiempo, cuando ya estaba haciendo, procesando el duelo, ahí el Señor me dijo, viste, yo te preparé. Y entendí todo el proceso, entendí todo lo que Dios me mandó hacer en ese tiempo, de poder sanar heridas viejas, de poder ponernos a cuentas, de orar. La última oración la hice con Él, de mimarlo, de este, poder afeitarlo quería que le afeite este, un, un par de días antes quiso que le, le cocine un asado no, no podía estar, ya estaba internado entonces le cociné y le traje el asado antes de que le hagan la última operación Dios me llevó a que yo pueda honrar a mi papá en el último momento y honrándolo Dios dejó que esa, esa honra san heridas y esa sanidad de heridas a mí me sirve hoy para decirte Dios sigue haciendo milagros aún de los más difíciles Dios sigue haciendo milagros, entonces revelación está orando acá Pablo para vos, para mí, para todos revelación y que no va a ser para que vos seas un, un o sí no sé, eso depende de los dones que Dios te dé pero va a ser para que vos entiendas lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Es más, te cuento, hace poquito, hace unos, unos meses atrás, Dios me volvió a hablar sobre otro familiar mío, no sobre muerte, sino sobre otra situación, y exactas palabras de lo que Dios me dijo se está cumpliendo en este momento. En este momento. Me lo, me lo me lo dijo y yo dije bueno esto es de Dios no no no no me, en este caso no fue un sueño sino que orando orando por esta persona este yo comencé a entender lo que iba a pasar dije señor esto me estás revelando sí lo comenté y alguien me dijo no sé sí, fíjate mira esto para mí es de Dios y es lo que está pasando en este momento ¿sí? no es nada malo es algo bueno de maneras diferentes y Dios te da ese espíritu de revelación que vos y yo lo necesitamos. Y por eso habla del de conocimiento de Dios. Fíjate que ese versículo 17 este, eh, habla de eso, de revelación en el conocimiento de quién? De él. Porque esta revelación no viene para cualquier persona. ¿Sabes para quién viene? Para el que comienza a conocer a quién? A Dios. A Dios. O sea, no es que Dios dice, bueno, esto es solamente para mis elegidos. No, le está diciendo Pablo que él está orando para que el Padre de Gloria le dé el espíritu de sabiduría y de revelación, pero no cualquier revelación, sino la revelación en qué? En el conocimiento de él. Entonces, cuanto más conozcamos a Dios, más sabiduría y más revelación vamos a tener. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos dicen yo quiero más sabiduría y más revelación ¿cuántos quisiéramos eh, entender lo que pasa por lo menos en nuestra eh, en nuestro eh, diario vivir o en nuestra familia o en nuestro ámbito laboral o no sé, seguramente que vos tenés planes para tu futuro o no ¿los tenés? ¿y cuántos quisieran entender si esos planes son realmente de Dios o no? Cuántos quisieran? Y dicen, yo quiero entender si lo que estoy este, mirando hacia el futuro realmente es de Dios o no. De esto está hablando Pablo, que el Señor nos dé ese espíritu de sabiduría. Y de eso está, por eso está orando Pablo. Entonces, ¿qué te parece si cerramos acá? Yo quiero que vos puedas estar viendo de nuevo el videito y si no lo viste que lo mires. Vamos a, a, a seguir la semana que viene en la página, a ver si me quedo bien en la página 4, ¿sí? Ahí donde dice profundicemos nuestro entendimiento. Ahí vamos a seguir y vamos a tratar de terminar esta segunda sesión. No importa si vamos un poquito más lento, no me interesa ir rápido a mí, me interesa que podamos ir este, viendo bien. ¿Alguna consulta sobre lo que estamos viendo? ¿No? Bueno, ¿qué te parece si oramos? Y oramos para que el Señor en esta semana nos esté tocando no solamente eh, íntimamente, sino que nos esté acercando muchísimo más a Él. Si sí, yo no sé cómo viene tu, tu momento de, de oración, ahí dice Rose Rodríguez que quiere ese espíritu de sabiduría, yo también lo quiero, yo no sé cómo viene tu momento de oración, yo no sé cómo viene tu, tu tiempo, eh, pero... Te animo a que en esta semana profundicemos nuestro conocimiento de Dios, profundicemos nuestros momentos de oración, profundicemos esa unión por el, con el Señor y profundicemos nuestra intercesión. Así como te invito a que puedas eh, tener un referente, una referente de oración, una guerrera, un guerrero de oración que esté cubriéndote, así también te invito a que vos, poco a poco te vayas transformando también en un intercesor, en una intercesora, que te transformes en alguien que hable con Dios, porque cuanto más cerca de Dios estés, más sabiduría vas a tener, más revelación de Él vas a tener, más gracias de Él vas a tener. Por eso Pablo oraba por esto y decía, yo estoy orando por ustedes. ¿Sí? Este, una vez mi abuela me dijo, yo tenía una, una materia muy difícil para poder aprobar, el profesor no aprobaba a nadie en diciembre. Lo había avisado, dijo, yo no apruebo a nadie en diciembre. Y yo fui con la abuela y le dije, abuela, necesito tu oración. Ella me dijo, yo voy a orar, pero vos me tenés que prometer que vas a estudiar. Porque si vos estudias vas a aprobar. Yo decía, sí, abuela, yo voy a estudiar, pero necesito tu oración porque el profe dijo que no iba, que no iba a aprobar. Dios hace milagros. ¿Sabes lo que pasó? Fui a rendir. Y yo había estudiado. Había estudiado, fui a rendir y mientras rendía oraba. Decía, Señor, escucha a la abuela, escucha a la abuela, Señor, escucha a la abuela, escucha a la abuela, Señor. ¿Eh? Así oraba. Digo, Señor, dale. Y vos sabés que terminó este, el examen. El profesor me aprobó y fui el único que aprobó en ese examen. Cuando ya... Había entregado la nota uno de mis compañeros que no había aprobado, se acercó y dice, ¿por qué aprobó este, el alumno Acevedo? Y el profesor se lo quedó mirando, dijo, yo no sé por qué lo aprobé, pero ya lo aprobé. Así que le dije, Señor, vos escuchabas las oraciones. Sí, la abuela, bro. Y bueno, yo creo que Dios hace milagros. Y que la oración, hay que seguir insistiendo con la oración. ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Señor, gracias por esta hermosa posibilidad que tenemos de acercarnos a vos. Señor, hay muchos temas que nos están llevando a que intensifiquemos nuestra oración. Hay hermanas, hermanos que están con diferentes dolencias, con diferentes eh, situaciones de salud física, emocional, espiritual... Y oramos por ellos, oramos por ellas, Señor, para que vos puedas estar tocando con tu mano de sanidad. Y aún oramos por los que nos están rodeando, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, primos, por los que estamos liderando de alguna manera en nuestra cercanía, en nuestro contacto, en nuestro círculo, Señor. Por eso oramos y te pedimos de que vos puedas estar actuando en cada uno de ellos y nos ponemos esta, eh, esta responsabilidad de poder comenzar a ser esos intercesores que vamos a tu trono, que vamos ante, ante tu autoridad a pedir Señor y a ser justamente de intercesores, de nexos entre el pueblo, entre la gente y entre, entre vos Señor. Y por eso este sacerdocio de la oración, lo comenzamos a tomar Señor y decimos Señor usanos y al acercarnos a vos comienza a pasar algo maravilloso Señor porque cuando nos acercamos a vos, cuando empezamos a orar, cuando comenzamos a acercarnos a tu presencia, vos comenzás a llenarnos a cada uno de sabiduría y no solo de sabiduría sino revelación en el conocimiento de ti mismo Señor y acá comenzamos a, a, a ponernos en otra posición no porque lo merezcamos, ni no porque seamos especiales, sino porque solamente te comenzamos a creer a ti, Señor. Oramos por los que están sufriendo ataques de pánico. Oramos por aquellos que están con diferentes dolencias psíquicas, psicológicas. Oramos, Señor, por aquellos que están con familias desmembradas. Oramos por aquellos que no tienen esperanza, Señor. Oramos por aquellos que están eh, prácticamente sumidos en diferentes eh, situaciones, agobiantes, situaciones que, que prácticamente están encarcelando sus vidas. Oramos, Señor, y oramos e intercedemos. Por esos es que en este momento están necesitando ayuda, Señor, oramos. Vos sos nuestro Señor, vos sos el que nos estás dando fortaleza, vos sos el que nos estás dando sanidad, vos sos el que nos estás dando esperanzas, vos sos el que nos estás dando salvación, Señor. Gracias, gracias Jesús, oramos. Gracias, porque esta noche es una noche donde nos estás marcando en nuestro interior para que podamos ser tus hijas, tus hijos, que nos levantamos en oración. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo agradezco este, a todos los que nos han acompañado hoy. Hoy puse la camarita para que puedan verlos a ustedes. Sí, porque sí, ahí está. está ahí. ¿Eh? Esa camarita está apuntando para que se vea, así que después si quieren ver el video van a estar ustedes también porque... ¿eh? Claro, puse ahí la camarita para que ustedes puedan estar mirándose y después viendo este, la clase, ¿sí? Así que que el Señor los bendiga, gracias a los que nos estuvieron siguiendo acá también por, por Facebook, a Norma, a María Laura, a Vero, a Rose Rodríguez, este... Eh, a, a Mónica, eh, este, sí, y a ver si Adelia Heredia que también está. Este, así que bueno, bendiciones, gracias a todos por estar. Y nos vemos si Dios quiere el próximo martes y terminamos esta sesión número 2. Recuerden ver el video, es muy importante que lo vean porque tiene mucha información este, y no tiene desperdicio. ¿sí? Así que bueno, que el Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes. ¿eh? Así que cierro acá la transmisión. Bendiciones.